Muy buenas, futuros desarrolladores y desarrolladoras. ¿No te ha pasado que algunas veces sientes muchas ganas de hacer las cosas, y luego, cuando ya llevas tiempo haciéndolas, pierdes como todo el interés por hacerlo, te desmotivas completamente y te frustras porque no te salen las cosas? o porque simplemente te aburres bueno, hoy te voy a enseñar algunos tips que puedes usar para luchar contra la desmotivación y así de esta forma tener una mayor motivación o un control de tu motivación que es mayor a la que tienes ahora sin nada más que decir, empecemos con el video Lo primero que te voy a contar es que una de las cosas que a mí me ayuda mucho cuando me siento desmotivado es simplemente darme una ducha bien caliente y relajarme lo más que pueda la ducha lo que hace es que Relaja mi cuerpo y me da tiempo como para pensar las cosas, para relajarme un poquito, ponerle el freno a lo que estoy haciendo Y en la ducha uno piensa como las cosas, uno también puede cantar o puede escuchar música Y eso te hace como inspirarte al mismo tiempo que te hace relajarte Y eso te va a ayudar mucho a la hora de que estás desarrollando un problema que necesitas de mucha comprensión, de, de estar eh, motivado para hacerlo y ese es el primer consejo, una ducha calientita, una ducha que sea lenta o si puedes hacerte un, un paño de tina también puede ser y eso te va a ayudar mucho a la motivación así que para de lo que estás haciendo y date una ducha caliente, relájate y simplemente piensa contigo mismo lo que quieres hacer, enfócate en lo que quieres y relájate. Otro de los consejos que te voy a dar es que le pongas el freno a lo que estás haciendo y que te des un tiempo para escuchar música, para tomar un café, para relajarte, para jugar un videojuego, pero que esto no se convierta en algo que dure horas, sino que sea como un descanso pequeñito en donde puedas, no sé, ver una serie de Netflix, un capítulo de la serie de Netflix que te gusta mucho, puedas ver... Eh, un video de un youtuber que te encanta, puedas escuchar música estando acostado, pero que esto no se convierta en algo que dure horas y que al final no vayas a realizar lo que quieres hacer, que es estudiar o trabajar en tu proyecto o incluso trabajar para una empresa. Así que eso es mi segundo tip que te voy a dar, que es que te relajes, que te des el tiempo también para disfrutar de una serie de Netflix, para disfrutar de un video de YouTube, para disfrutar de, mu de una canción, y eso también te va a mantener inspirado y con ganas a... Eh, ¿Cómo te lo digo? Con ganas para hacer cosas, el darte el tiempo para descansar y relajarte. Otra cosa que a mí me ayuda mucho para estar motivado y para tener como inspiración es hablar con inteligencias artificiales como ChatGPT. Y no es solamente de preguntarle de cosas sobre programación y, y todo eso que resuelva código y que lo mejore, sino preguntarle cosas que son como filosóficas. Que tú tienes a veces como preguntas que son como ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Por qué las cosas son de esta forma? ¿Por qué esto es de esta forma? ¿Por qué vivimos de esta forma? Eh, eso como que me inspira el leer lo que nos responde ChatGPT Porque yo soy una, una persona que tiende a cu eh, cuestionarse todo A ser muy preguntona y a, a ser muy curiosa Así que hablar con ChatGPT me ayuda a relajarme también Porque o me ayuda a pensar, a inspirarme en lo que sea que pregunte Y ese es mi tercer eh, tip que te voy a dar también te va a servir para conocimiento general, para cultura general. Así que ese es mi tercer tip que te voy a dar. El cuarto tip que te voy a dar es que eh, te juntes con tu pareja o con tus amigos y que realicen actividades que les gusten a los dos. Eso también te va a ayudar a relajarte, a despejarte y simplemente a limpiar un poco esa desmotivación. Ya que si nosotros estamos siempre... Con lo mismo y con lo mismo y con lo mismo Esto nos va a llevar a un momento que se va a volver tan repetitivo Que ya no vamos a querer más de lo mismo Así que tenemos que tener como un tiempo Que, que sea para limpiar nuestra, nuestra rutina Y que sea para despejarnos Y ese es el cuarto tip que te voy a dar Que es simplemente relajarte Seguirte relajando Casi todos los tips tienen que ver con relajación Y con despejarse Pero es que para estar motivados primero tenemos que motivarnos y para motivarnos tenemos que inspirarnos y para inspirarnos tenemos que dejar que nuestra mente descanse, que nuestra mente se aclare y que podamos ver las cosas de forma clara para que así eh, tengamos esa motivación que tanto necesitamos. Así que relájate para lo que estás haciendo. Habla con un amigo por Discord, habla con tu novia, invítala a tu casa, vean una buena serie de Netflix, pero tampoco que se vuelva algo como eh, eh, que haga que te vuelvas improductivo, no sé si esa es la palabra, pero que no, te, que, que no sea para todos los días, sino que sea que, que distribuyas tu tiempo al final. Y el último tip que te voy a dar, el tip número 5, es que organices tu tiempo muy bien. Ya hablamos sobre que. Para estar motivado hay que estar despejado y hay que estar inspirado, pero una de las cosas que necesitamos es manejar bien nuestro tiempo, saber en qué tiempo yo tengo que descansar, en qué tiempo tengo que comer, en qué tiempo tengo que dormir y en qué tiempo tengo que trabajar. Tenemos que repartir nuestro tiempo de tal forma que podamos eh, disfrutar de todas estas cosas sin tener que aburrirnos de ellas. Así que... Ese es el último tip que te voy a dar, que organices tu tiempo, que te hagas un calendario, que eh, te compres una pizarra si es que tienes el dinero, y que escribas en una pizarra todo lo que tienes que hacer eh, desde el lunes hasta el es domingo. Y que simplemente repartas tu tiempo de tal forma que no se vuelva repetitiva tu rutina y que puedas eh, relajarte al mismo tiempo que aprendes. Y eso más que nada... Este ha sido el video de hoy, espero que te guste, que le des like, que lo comentes y que te suscribas. Hasta la próxima.